A quienes redactan a quienes locutan a quienes se desviven por una primicia a quienes chequean la noticia para confirmarla o desmentirla a quienes están enfrente o detrás de las cámaras a quienes resguardan el país de todo mal les deseamos un feliz día al periodista es el deseo de noticias video david 1 la información en primer lugar